Nuestro siguiente invitado, Leonardo Gómez Berniga, ha hecho una investigación a propósito de qué hicieron los candidatos municipales del Paraguay en el 2021 eh, entre intendentables, entre candidatos a la Intendencia y candidatos al Consejo Municipal, utilizando como herramienta la poderosa red social Facebook. Leonardo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia de MEGA TV y bueno, muchísimas gracias por la invitación desde ya. Leonardo, contanos un poquito eh, a propósito de, de esta sí. investigación. Por supuesto que habían antecedentes importantes, todas las acusaciones que se hizo a la campaña de Trump, al proceso de, la, de las elecciones que ganó eh, Donald Trump compitiendo contra Hillary Clinton, la supuesta incidencia de los servicios de inteligencia rusos, creando perfiles falsos, en fin, eh, las vulnerabilidades que expresó el sistema en aquella oportunidad y que eh, puso interrogantes interesantes con respecto a Facebook y su utilización con fines políticos. Contanos un poquito, eh, así, grosso modo, la experiencia y el resultado. Bueno, antes que nada, con esto que decís, creo que es un buen disparador. Eh, la, la ciudadanía tiene que preguntarse qué pasa en las redes sociales cuando estamos hablando de una construcción democrática, ¿no? Cuando hablamos de que ahí opinamos, de, eh, compartimos nuestra opinión política y también recibimos anuncios por parte de candidatos que esperan nuestros votos para el día de las elecciones. Eh, estos cambios no solamente se están dando en Paraguay, sino en todo el mundo, obligan a que las plataformas de redes sociales eh, transparenten, eh, por un lado, sus políticas de regulación y de, de, de, en, en base al relacionamiento con políticos, pero también así, puntualmente, lo que respecta a gasto electoral. Nosotros vimos que en Paraguay eh, esta discusión está muy candente, sobre todo por la amenaza que implica el crimen organizado, el lavado de dinero eh, y los grandes temas que pueden afectar eh, la, el, el financiamiento político. Sabemos que el, el, el momento, las elecciones son un momento muy sensible que tenemos que precautelar. Bueno, desde TEDIC impulsamos esta investigación pionera en Paraguay. Es la primera que analiza el gasto electoral en redes sociales eh, y lo hicimos a partir de dos fuentes de información importantes, una es la de Facebook, eh, desde marzo del 2021 a nivel regional eh, Facebook transparentó, no para todos los países para algunos países, las bases de datos de gasto electoral, de cuentas que realizan anuncios eh, electorales, anuncios con temas políticos de elecciones eh, y bueno, esto obliga a las empresas que están pautando en redes sociales, que están poniendo plata en redes sociales a tener que registrar el nombre de la autoridad responsable de esos anuncios, un número de contacto y también poder mapear qué anuncios se hicieron, qué tipo de contenido hubo y qué volumen de gasto se destinó. Esto Le fue Leonardo, fundamental para es, esto no, esta es una zona gris de los procesos electorales. Esto no está legislado. No hay una coma en la ley electoral que diga se puede invertir de esta manera en estos plazos, en estos montos. No, no, no. no. En Paraguay no está regulada la, la propaganda en redes sociales y esto es lo que nosotros vemos con preocupación. Eh, no, ¿qué, ¿Qué significa no estar regulada? Significa que si hay una violación al tiempo de propaganda electoral, que ya pasó, uh -huh. que ya hay, podrán encontrar muchísimos artículos, inclusive en elecciones anteriores, donde se advierte que se difunden anuncios fuera del plazo de veda electoral. Uh -huh. Bueno, eso por ejemplo en Paraguay no está regulado, entonces... Por ende, no Ahora Leonardo hay, hay un antecedente eh, interesante que no sé si logra conectar que es la demanda que le hizo Alejandro Domínguez Wilson Smith a, eh, al futbolista Chilaver por por difamación y también estaba el tema de que se dijo no se dijo en Paraguay se dijo se dijo en internet se dijo en una red social sin embargo la defensa de Chilaver dice eh, discutamos qué es lo que se dijo y en qué contexto, pero discutamos en Buenos Aires, José Luis emitió esto de Buenos Aires, o sea, hay probablemente vamos camino a que se pueda intervenir eh, estableciendo una jurisdiccionalidad de la emisión de los mensajes, porque es cierto lo que, lo que decís, la justicia electoral decía, bueno, esto está en internet, en algún lugar del mundo, no podemos ni controlar, ni castigar, ni perseguir. Vamos a mirar algunas de las placas y pedirte uno, unos comentarios. A ver, Adelante compañeros con... Eh, ...este tema de la propaganda en redes sociales... ...monitoreo del gasto electoral en, en avisos de Facebook... Fake, ...Fake Facebook Ads de las elecciones municipales 2021 en Asunción... ...vamos a observar algunos de los cuadros... ...a ver cómo fue el, el tándem de los que finalmente resultaron electos... Eh, Luis Verbernal en primer lugar, Turi Capelo en segundo lugar... Enrique Berni en tercer lugar, Augusto Wagner en cuarto lugar. Ahí estamos hablando del resultado eh, electoral. Tendríamos que ir a algún, algún siguiente cuadro expresando las inversiones. El siguiente, por favor, el, ter, el tercero del, del, del que disponemos. A ver, el siguiente, el siguiente. ¿Tenemos? ¿No tenemos? A ver, chiquillos. ¿Tenemos uno más? Mientras tanto, sigue este momento comento sí, sí, un poco cómo, cómo no, eh, cómo no. esta, el, el contexto de las dos gráficas anteriores, ¿no? Nosotros eh, nos interesaba, por un lado, estudiar el gasto de los 24 eh, concejales a la Junta Municipal Electos eh, titulares y analizar las siete candidaturas a la Intendencia de Asunción. Entendíamos que estos dos grupos de estudio eran particularmente importantes, primero porque uno analiza meramente candidaturas, incluso que no hayan ocupado un cargo, eh, pero que sí tienen una comparación en votos recibidos individuales y, eh, por otro lado, un informe de gasto, tanto a Lona Fil, que es a la justicia electoral, y a Facebook. Y por el otro lado teníamos el tema de, eh, bueno, en el caso particular de la Junta Municipal, donde el, el voto preferencial fue la gran sorpresa con este nuevo cambio del, del proceso electoral, y nosotros tratábamos de hacer una simulación meramente referencial, entendemos que esto no es un estudio, esto es un estudio exploratorio, no profundizada, eh, digamos, en, en, en, en la instrumentación electoral, sino más bien una comparación de cuánto gastó el candidato que más votos recibió en anuncios en Facebook, por ejemplo. Uh -huh. ¿Y qué proporción Ahí tenemos, existe entre eh, los votos? Leonardo, y... en el cuadro que estamos observando, eh, dice... El concejal Álvaro Grau, de Patria Querida, fue el candidato a la Junta Municipal que más ha gastado en Facebook. Más de 45 millones de oraníes por encima de, de, otras, de otras candidaturas. Esto tiene que ver con un sesgo generacional también, con el nivel de influencia que creen estos candidatos o sus bases este, partidarias en el impacto y la influencia que tienen las redes sociales sobre la conducta electoral de los ciudadanos. Mira Quique, real, realmente no, no va tanto por la cuestión generacional, por una cuestión particular. Por ejemplo, pa, eh, eh, el, el, el Pablo, Pablo Callizo, que fue el concejal más votado de Patrequería, eh, gastó mucho menos, gastó aproximadamente 11 millones, con relación a Álvaro Grau, que gastó 40. Eh, por poner un ejemplo, Luis Ferbernal, que podríamos categorizar en un rango de juventud, Prácticamente no registró gastos electorales, pero viene siendo un partido tradicional que de por sí tracciona estructura tradicional eh, y, y recursos tradicionales también en, en movilización. Entonces, lo que sí nosotros encontrábamos son quizás dos cuestiones okay. importantes. Una que es el tercer sector, eh, ni siquiera diría el PLR, sino el tercer sector, el que más invierte en redes sociales para las campañas electorales, eh, o por lo menos lo que pudimos ver. El segundo hallazgo eh, que aparece como importante es, bueno, dentro de los que se candidatan, el que más invirtió eh, eh, eh, ciertamente es Álvaro Grau, pero no solamente invirtió en volumen eh, de gastos, sino también invirtió en, en, en cantidad de anuncios. No, nosotros, eh, justamente cuando mencionabas al inicio esto del fenómeno Trump, el, el, el conflicto de Cambridge Analytica y todas estas cuestiones, eh, ponen en discusión la microsegmentación Que es un tema novísimo en Paraguay En temas de conversación Pero que nosotros lo ponemos sobre la mesa Con profunda preocupación En el mundo se está hablando de la microsegmentación Acá a nivel corporativo se recontra utiliza, Las marcas lo utilizan eh, Pero sí tenemos una preocupación importante Cuando se tratan de elecciones Porque es una amenaza para la creación de sesgos Y polarización política en momentos sensibles eh, por otro lado, eh, esto implica que hay un gasto electoral detrás para que estos anuncios se difundan porque no necesariamente a veces está vinculado con eh, publicaciones orgánicas, uh -huh. sino que se pone plata para poder segmentar y esos anuncios tienen un costo. Y lo tercero Leonardo, es la, la disposición de las bases de datos. En Paraguay no tenemos una regulación y una ley de protección integral de datos personales, entonces significa que los datos de Quique que le gusta comer en tal lugar, que es usuario de tal cuestión, que es afiliado o no a tal partido, todo eso puede estar a disposición de un político para generar sesgos o anuncios intencionalmente cerrados. Okay. Leonardo, te agradezco mucho esto que vamos a tomar como una especie de canapé inicial de una conversación que merece ser profundizada en una siguiente ocasión contando con tu, con tu buena voluntad. Muchísimas gracias y buenas noches. Con mucho gusto, que Muchísimas gracias por la invitación y quedamos atentos de que te diga cualquier otra oportunidad.